Hola, saludos, Dios les bendiga. Mi nombre es Keisha y en esta hora estoy aquí con cada uno de ustedes compartiendo a través de este evento Maratón 48 horas. Un evento que transmite testimonios, predicaciones y adoración al Señor eh, con el fin y el propósito primordial de traer las vidas a los pies de Cristo. Pueden conseguir este evento a través de las redes sociales por Facebook instagram a través de arroba maratón 48h20 quiero decirle que no se desconecten quédense ahí que después de esta presentación vendrán otros ministerios a través de todas partes del mundo para cada uno de ustedes donde les traerán palabra de fe palabra de esperanza y serán impactados y será de gran bendición a cada uno también quiero decirle que pueden conseguirme a través de mi página personal Facebook junto con mi amado esposo, Arnaldo y Keisha. Si tienen algún comentario, quieren enviarme un mensaje por inbox, háganlo, siéntanse libres y tan pronto yo vea el mensaje les contestaré, ¿verdad? A cada uno de ustedes. De verdad que lo doy gracias. Una vez más le doy gracias a 48H por hacerme la invitación. Hacerme esta invitación y poder ser partícipe de esta bendición. El tema que les voy a hablar hoy es entrando en las profundidades del Espíritu Santo. Es un tema maravilloso, lo cual yo les voy a hablar a cada uno de ustedes de una manera bien personal, ¿verdad? A través de testimonio, de una manera bien sencilla, donde los voy a llevar paso a paso de lo que significa el Espíritu Santo en mi vida y lo que puede significar en cada uno de ustedes y cómo obra el Espíritu Santo. Mientras doy este mensaje les voy a decir que pueden ir eh, escribiendo sus peticiones, verdad. Si ustedes tienen una petición especial, escríbalo. Yo estaré contestando cada una de sus peticiones y les, les estaré respondiendo tan pronto, verdad. Vea su mensaje. Pero pues mira, vamos a empezar. Como dije, les voy a llevar paso a paso. ¿verdad? Primero voy a comenzar. Dando un poquito de testimonio de lo que ha sido el Espíritu Santo en mi vida. Eh, puedo decirle que el Espíritu Santo, comienzo con decirle que es Dios mío. ¿okay? Eh, el Espíritu Santo, cuando yo en mi experiencia hablo con el Señor y oro, le digo, Señor, eh, tu Espíritu Santo es mi motor de vida, es mi motor. Es, ese, es esa persona que me impulsa, que me ayuda ¿verdad? a seguir hacia adelante, que me da fuerzas para seguir. Y yo les puedo decir que sin, sin la presencia del Espíritu Santo en mi vida, las cosas que ahora las veo o están pues, difíciles, estarían aún mucho más. Porque el Espíritu Santo eh, hace que todo sea más sencillo y más confortable. Pero yo puedo sentarme aquí y le puedo hablar de todo lo que puede ser el Espíritu Santo, pero yo les quiero decir que más que escuchar o conocer del Espíritu Santo, hay que tener una experiencia con el Espíritu Santo. Esto es algo que tenemos que cada uno vivir, ¿verdad? Vivirlo, a Experimentarlo. Porque no estoy diciendo que a través de lo que conocemos de la Palabra, ¿Verdad? Nos ayuda a entender el Espíritu Santo. Claro que sí, porque la palabra es vida. ¿verdad? Y esa palabra va a llegar a tu vida, va a tocar tu corazón y te va a abrir el entendimiento y vas a poder conocer al Espíritu Santo. Pero para que sea un testimonio real y tú puedes darle testimonio a otro de lo que es el Espíritu Santo, tú tienes que experimentarlo. Tienes que decir, wow, ¿sabes qué? Entiende lo que se siente tener el Espíritu Santo porque lo he vivido. ¿Eh? y vas a poder darle más fuerza y más significado a, a lo que es el espíritu santo si pasa verdad por esa experiencia pero entonces nos preguntamos cómo entonces podemos tener eh, el, espíritu, el espíritu santo en nuestra vida pues mira eh, cuando leo la palabra del señor eh, conozco más a dios y cuando leemos su palabra comenzamos a entender un poquito más de lo que de los planes que Dios tiene para con nosotros. Por ejemplo, yo no creo al hombre para que el hombre esté solo. ¿Sí? Muchas veces decimos, sí, yo puedo estar solo, yo no, ne, no necesito a nadie. Pero sí necesitamos siempre a alguien que esté al lado de nosotros y nos dé una palmadita, nos anime, ¿verdad? nos dé palabras de consuelo. Que cuando las cosas vayan mal, nos abrace y nos diga, levántate, tú puedes. Pues ese es el, el, lo, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Es esa persona que hace eso. Por eso es que Jesús, ¿no? cuando estuvo aquí en la tierra, sabía que cuando antes de él, ¿verdad? En un momento dado, él sabía que tenía que ascender, él tenía que irse. Él le dijo a sus discípulos que no los iba a dejar solo, Que iba a enviar al Consolador. ¿Okay? ¿Y qué es el consolador? Pues mira, el consolador es alguien que alienta, anima, consuela, ¿qué? guía. ¿ya? Entonces, Jesús sabía ¿verdad? que el hombre necesitaba a alguien como el Espíritu Santo. Por eso lo envió. Porque conoce la necesidad del hombre, conoce nuestro sentimiento, conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Y él sabía que no íbamos a poder resistir estando solos. Así que el Espíritu Santo es bien importante en nuestra vida. Les puedo decir que cuando comenzamos a conocer a Dios nos damos cuenta de lo importante que es su presencia en nuestra vida. Ahora, eh, ¿de qué manera yo puedo hacer este paso? ¿Cómo yo puedo recibir el Espíritu Santo en mi vida? Pues mira, esto es algo que tenemos que llevarlo de una manera bien personal. Primeramente, el Espíritu Santo es enviado, es enviado al mundo para permanecer en nosotros. ¿sí? Para que siempre permanezca en nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que, yo digo, que lo tenemos que ver y trabajar con la fe. La fe es muy importante, es un paso muy importante en esto. Porque por, me, por medio de la fe creemos. ¿sí? Así comienza todo. Cuando creemos y aplicamos la fe en nuestra vida, entonces estamos creyendo que hay un Dios creador. Comenzamos a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Crees, ¿verdad? Que Jesús murió por ti. ¿Ah? Que te limpió de todo pecado. Que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Comienzas a creer que él murió, pero resucitó y venció la muerte. Entonces, cuando comienzas a creer todo esto y lo atesoras en tu corazón, entonces tú estás aceptando su verdad. Y una vez aceptas su verdad, esa verdad te hará libre. Una vez, tú estás libre y pudiste. Reconocer lo que Jesús significa, aún no viéndolo, pero creíste por cuanto su palabra es real y verdadera y creíste en ella, entonces aceptas que necesitas a Jesús en tu vida. Lo reconoces. Que no puedes estar solo, que necesitas un cambio, necesitas una transformación y que no hay mejor persona que nuestro Señor que nos ayude en medio de nuestras situaciones. Lo aceptas, lo recibes, lo reconoces como tu salvador. Una vez haces eso, entonces eres sellado con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo viene a morar en ti. Una vez ya eres sellado con el Espíritu Santo, eres adoptado y nombrado Hijo de Dios. Y comienzas a formar parte de la familia de la fe. Eso es algo tan maravilloso. Es una experiencia que... Créanme que cada uno de ustedes que no conocen a Jesús quieren conocer y quieren hacer las parte de, de su vida. Cuando ya hicimos este paso, entonces comienzas a caminar en Cristo. ¿Ah? Comienzas a alinearte a lo que Dios tiene para ti. ¿Qué hacemos? Comenzamos a profundizar en el Espíritu Santo. Y cuando yo digo profundizar, yo lo voy a dar de esta manera. Eh, me gusta traer este ejemplo porque se lo he dado a jóvenes, eh, se lo he dado a niños, ¿verdad? Y a un adulto. ¿Verdad? Eh, cuando empezamos a profundizar y a buscar, porque cuando tú profundizas, tú empiezas a buscar. Esa curiosidad nace en ti. ¿Verdad? Tú quieres conocer más. Pues mira, lo vamos a imaginar de esta manera: tú estás en un mar, estás en el mar. Y te pusiste en el equipo de bucear. Y cogiste y te tiraste en el mar. Y comenzaste a nadar y a nadar. Y sigues bajando y profundizando en esas aguas. Pero mientras estás profundizando, te empiezas a explorar y a mirar las cosas que te rodean. Peces, no sé, quizás tantas cosas maravillosas de la naturaleza que nunca habías visto. Y te conmueve. ah si sí, es el Espíritu Santo, cuando tú comienzas a navegar y a sumergirte en el Espíritu, tú, piensas, tú empiezas a descubrir cosas que nunca habías descubierto. Y te maravillas. ¡Wow! Y dices, ¡qué maravilloso! ¿verdad? Y comienzas a experimentar, aquí envuelves todos los sentimientos, tus pensamientos se alinean y tú quieres entonces seguir y seguir bajando más. Hasta que llegue el punto que no quieres subir a la superficie. Ya no quieres subir, ya te quieres quedar ahí sumergido. ¿Y sabes por qué? Porque sabes que lo que estás experimentando ahí en el Espíritu, no lo vas a experimentar en la superficie. ¿Eh? Esa experiencia va a ser única. Esa experiencia te va a marcar. Pues eso es profundizar en el Espíritu Santo. ¿Verdad? En esas aguas profundas. Y más cuando sabemos que es algo que, que tú sientes que el Espíritu Santo renueva en ti. ¿Eh? ¿verdad? esa agua que limpia, pues así el Espíritu Santo ha trabajado en mi vida. Ha sido, ¿verdad? Esa, esa persona que me ha sumergido, que me ha guiado, que me ha llevado, que me ha limpiado. Me ha limpiado y me ha alejado de esas cosas que yo sé que me pueden hacer mal. Una vez ya profundizamos y el Espíritu Santo nos lleva a conocer y acercarnos más a Dios, y no más a su presencia, que tú comiences a orar más. Eh, eh, Comienzas a leer más la palabra del Señor. Y todo lo que te importa es ese primer amor, esa primera experiencia. Pues entonces, ahí entonces vas a comenzar a experimentar las obras del Espíritu Santo. Y cómo se manifiesta en tu vida. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo entonces? Pues mira, yo les traigo varios puntos de cómo el Espíritu Santo obra en nuestra vida. ¿Qué hace? ¿Qué hace para que, ¿verdad? nuestra vida ya no sea la misma? Porque dice la palabra del Señor que cuando venimos a Cristo, nosotros somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas, ya no somos los mismos. Aunque en el camino y en el proceso siempre van a haber cosas que van a, ¿verdad? Que todavía van a faltar, de que, de, del Señor cambiar, del Espíritu Santo trabajar, pero nosotros ahí, ¿verdad? Tenemos que hacer un compromiso y dejar al Espíritu Santo que siga obrando. Pues mira, yo escribí varios puntos. ¿Eh? Eh, yo también puedo decir, antes de mencionar estos puntos, que también he podido leer en la palabra del Señor y entender. Cuando Dios dice, busca y hallarás. ¿Eh? Pide y se te dará. Entonces, cuando tú profundizas, tú buscas. Y si tú buscas, tú encuentras, ¿verdad? Por eso es que el Señor lo mencionó en la palabra, búscame y hallarás. Por eso es que tenemos que buscarle a Él. El Señor sí nos encontró a nosotros, ¿verdad? Nosotros la amamos porque Él nos amó primero. Pero una vez Él nos encontró, nosotros tenemos que entonces buscar la manera de encontrarnos con Él, de relacionarnos con Él. Él siempre está ahí dispuesto a escucharnos siempre está ahí dispuesto a cuidarnos, ¿Sí? pero también tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón y dejarlo que trabaje porque es un Dios caballeroso, el Espíritu Santo hace cosas y llega a las profundidades que ningún hombre y nadie puede llegar, yo puedo contarle a mi esposo, a mi hijo, a cualquier ser ¿verdad? querido de algo que me molesta Quizás me incomode o cómo me sienta, pero no le voy a contar todo de cómo yo me siento. Yo le voy a contar más o menos, pero el Espíritu Santo lo sabe todo. Él no necesita que yo le cuente cómo yo me siento, porque lo examina todo. Recuerden que Dios mismo y tiene la misma esencia de Dios. Todo lo examina, todo lo ve y todo lo conoce. ¿Eh? Así que, primeramente... El Espíritu Santo nos lleva a conocer más de Dios. Nos permite relacionarnos con el Señor. ¿Sí? Pone en nosotros el anhelo, esa hambre y esa sed de buscarle su palabra. De querer todo el tiempo hablar del Señor. Que todo lo que te importe tenga que ver con Dios. Nos pone en nuestro corazón de alabar a Dios. Ese deseo de que tú te levantes por la mañana y lo primero que tú quieras hacer es orar. De que cuando estás pasando por una situación, tú lo primero que quieres hacer es alabar a Dios, adorarlo. Eso hace el Espíritu Santo. Nos acerca a la presencia de Dios. Nos revela cuáles son los planes que Dios tiene para con nosotros. Claro que sí. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Ah, pues el Espíritu Santo te lleva a la palabra. Y te dice, ¿sabes que ¿Tú quieres conocer esa, esa, ese propósito? Lee la palabra. En ella encontrarás cuál es el propósito de Dios contigo. ¿Cuál es su voluntad? ¿Por qué te trajo el mundo? ¿sí? Y ese Espíritu Santo te va a revelar esa verdad del Señor y ese propósito. Nos recuerda todo lo que Cristo ha dicho. ¿sí? Mediante su palabra... El Señor, el Espíritu Santo nos da el entendimiento y nos ayuda a interpretar de una manera que nosotros, ¿verdad?, podamos ampliar nuestro conocimiento. También eso lo hace el Espíritu Santo. A veces decimos, Dios mío, no entiendo tu palabra. Pues mira, la palabra dice que el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios. Dios te la dará porque sabe que tienes el anhelo de aprender su palabra y de conocerlo más. Yo sugiero que cada vez que usted lea la palabra del Señor, ora, ora. Dice, Espíritu Santo, abre mi corazón, abre mis oídos, abre mi mente para que yo pueda entender lo que tú me estás hablando, para que yo pueda entender tu mensaje y lo pueda atesorar en mi vida. Y luego de que tú lo atesores, lo puedas meditar y ponerlo en práctica. Y Espíritu Santo lo hará. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Él da testimonio de las cosas que Dios ha hecho. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿cuántas cosas maravillosas nos hizo. Sanó, ¿verdad? El enfermo, libertó, endemoniado, levantó al caído, sufrió necesidades, sufrió, sufrió al hambriento, enseñó su palabra, predicó, pero también sirvió. Y porque Jesús dijo que él vino a servir. Y no a ser servido. Así que también vemos a Jesús en ese ministerio como servidor. Dando buen ejemplo y dando testimonio. Así que el Espíritu Santo siempre te va a recordar de las cosas que Jesús, hizo, que Jesús ha hecho. Y seguirá haciendo, Que Él es el mismo ayer y por los siglos. El Espíritu Santo vino como maestro. Nos vino a enseñar su palabra. Es importante estudiar la palabra. Sacar tiempo para examinarla, para Escudriñarla. No podemos leerla rapidito, porque entonces algo se nos puede escapar. La leemos detenidamente. A mí me gusta leerla como si fuera una nena de kinder. Y si tengo dudas de alguna palabra en el sentido de que no comprendo lo que estoy leyendo, lo busco. Lo busco, eh, busco un diccionario, pero me doy a la tarea de que lo que yo estoy leyendo lo pueda comprender. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando de mi vida. Porque yo sé que algo quiere que Dios yo haga con esa palabra. Algo quiere que el Señor quiere que yo aprenda. Por tanto, tengo que prestar mucha atención a lo que el Señor me va a hablar. Así que el Espíritu Santo vino a enseñarnos su palabra. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos guiará en el camino. Dice la palabra que es luz, es lumbrera. Esa palabra, mira, es la que te va a abrir camino donde quiera que tú vayas. Te va a decir, por aquí andas, por aquí no andas. Hay un versículo que me gusta mucho y dice: Te enseñaré y te haré entender en los caminos en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ve, El Señor te enseña y te hace entender los caminos. Y cuando tú, come, cuando tú pones tus caminos en, el, eh, eh, en las manos del Señor, Él abre paso. Él te guía y alumbra y te alumbra en medio de la oscuridad, porque Él es luz. El Espíritu Santo vino como promesa. ¿Sabían que el Espíritu Santo es una promesa de Dios? Te voy a explicar por qué. Cuando Jesús se fue, dijo, yo enviaré mi Consolador. Y, y ha prometido estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo no dijo que iba a estar contigo un ratito, sino todos los días. Por tanto, no tienes que preocuparte de sentirte solo, no. Porque tienes ahí el Consolador, tienes a Dios de tu lado, quien va a cuidar de ti. Y déjame decirle que Dios no rompe promesas, Él las cumple y las hace cumplir. Es un Dios de palabra, un Dios de honor. Y si Él dice que cuidará de ti, lo hará. A veces tenemos temor de muchas cosas y lo entendemos porque en nuestra humanidad el miedo es uno de los sentimientos que abarca en nuestro interior, pero no debemos temer. Si tenemos el Espíritu Santo y a Dios en nuestra vida, no debemos temer. Porque estamos bajo la sombra de su sala. Tú tienes ángeles que acampan alrededor de nosotros y cuidan de nosotros. El Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. Es la garantía a nuestra eh, futura herencia con Cristo. Por medio del Espíritu Santo, que es que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿verdad? Llegaremos a la presencia del Señor. Ahora tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que caminar conforme a la palabra. Hacer las cosas que le agradan a Dios. No siendo perfecto porque no hay nadie perfecto. Siempre va a haber algo, algún error que probablemente en el camino vayamos a cometer. Es normal. Pero mientras cometemos esos errores, aprendemos de ellos. Porque eso es algo que también el Señor nos enseña en su palabra. Que hagamos lo bueno y lo correcto. Y si en un momento dado nos desviamos. pues Mira, el Señor está ahí. Le decimos, Señor, ¿sabe qué? Vuélveme a atraer en el camino. Vuélveme, que me estoy desviando. Guíame, Señor. Guíame, Espíritu Santo. Y lo hará. Así que, verá, es muy importante cuidar nuestra salvación, atesorarla, porque es un regalo. Mira, que, que no, no nos costó nada a nosotros, pero le costó a Cristo. Le costó cada gota de su sangre. ¿okay? Y no fue un sacrificio en vano. Sino para que tú tuvieras esta oportunidad de tener esa herencia maravillosa en el cielo. El Espíritu Santo es paz. Oh, qué maravilloso. Mira, el Espíritu Santo es la calma en medio de la tormenta. Muchas veces te, cuando pasa por una situación o vienen pruebas porque viene, eh, me preguntan, ¿cómo es que tú estás tan calmada en medio de tanta situación? ¿Sabes por qué? Porque sí viene la preocupación, pero dentro de mí el Espíritu Santo está hablando, me está diciendo tranquila, estoy aquí, tranquila que está, todo está bien, todo va a estar bien, yo soy tu proveedor, yo te sustento, ¿qué? yo te levanto, yo, yo te llevo de la mano, entonces eso me da paz, eso me da paz, porque cuando comenzamos a angustiarnos y comenzamos a desviar un poquito la mirada del Señor, nos olvida un momentito, de, en un momento, yo creo que esa es cuestión de segundos. Nos olvidamos que el Señor está ahí, que sigue ahí, como le pasó a Pedro, ¿verdad? Cuando caminó sobre las aguas, un momentito, en un momentito, desvió su mirada de Jesús. Está bien, se hundió. Pero Jesús no lo dejó hundirse, lo rescató, ¿verdad? Lo sacó. Por tanto, cuando el Espíritu Santo te dice calma y te da esa paz, wow, eso es algo que. Tienes que experimentarlo, tienes que experimentarlo porque te ayuda a, a tener fe, aumenta esa fe tuya y te quita de toda duda. Tú dices, gracias, gracias Espíritu Santo, gracias Señor porque estás aquí. Y comienzas a ver las cosas de la manera que Dios quiere que tú las veas. ¿Eh? El Espíritu Santo te llena de los frutos de su Espíritu. Y ahí vemos, ¿verdad? Gozo, paz, amor, fe... Eh, tiene paciencia, benignidad, mansedumbre, eh, gozo. Todos esos frutos del Espíritu son el carácter de Jesús. Y es ese carácter del Señor que debe morar en ti. Pues entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te llena del carácter del Señor para que sea más de Él y menos del tuyo. Y podamos entonces ser más como Él. Y podamos hacer como él y dar ejemplo de él. Y cuando tenemos más del carácter de Jesús en nuestra vida, aprendemos a amar más a Dios. Aprendemos a servir mejor a Dios. Y aprendemos a amar más a nuestro prójimo. Y hacemos las cosas correctamente. Todo lleva, mira, todo lleva una disciplina, un esfuerzo de nosotros mismos, compromiso. y ¿sí? Tenemos que tener compromiso también en que nosotros ponemos de nuestra parte. Eh, hay una alabanza hermosa que dice, quita todo de mí hasta que quede solamente tú. Y me gusta, porque eso es lo que uno le debe pedir al Espíritu Santo, que, que quite esas cositas que a Dios no le agradan. Y las va a hacer, por medio del proceso las hace, pero las hace. También puedo decir que el Espíritu Santo es santidad, nos santifica. Y ¿Sabes que Aquí creo que esto también es algo muy importante. El Espíritu Santo vino a limpiar. Muchas veces nos preocupamos por lo, cómo nuestro, nuestro exterior se ve. Claro, ya cuando estamos, ¿verdad? Y somos parte del, del Señor y el Señor habita en nosotros. Nuestro modo de vida debe de cambiar. Pero creo que nos debemos de preocupar aún más por lo que está dentro. Cuando el Señor y el Espíritu Santo purifican nuestras vidas porque hace un trabajo de purificación, nos limpia y comienza a quitar esas piedritas y esas cosas que no deben de estar ahí. Entonces nuestro interior se va renovando y lo vas a poder reflejar hacia afuera. Cuando te ven vas a decir, wow, es que verdaderamente te ves diferente. Hay algo en tu cara que brilla y eso es algo bonito. Que no le digan, ay, tú estás igual, pero si yo no sé, ¿cómo que te veo la misma? No, debe de haber un cambio. Debe de haber un cambio. El Espíritu Santo se encarga de que todo lo que no le agrada el Padre, Él lo pueda quitar. Sí, es importante. Por eso es que, ¿verdad? digo que santifica, porque te va limpiando. Tu manera de pensar es, comienza a cambiar. Tu manera de hablar comienza a cambiar. Tu manera de caminar hasta las ves distintas. Tu manera de vestir. Comienzas a, a, a, a, a mostrarte o a presenciarte como una mujer y un hombre de Dios. ¿Okay? Y, y las apariencias que las personas van a ver en ti. Van a ser diferentes. Inclusive, hay que tener en cuenta que hasta mejoras tus acciones. A lo mejor lo que tú hacías, lo que no hacías antes, ahora lo haces. A lo mejor extendiste la mano a quien no la... No la que la necesitaba y antes no lo hacía, te comenzaste a preocupar por tu vecino, fuiste y visitaste a un enfermo y tú comienzas a decir, pero estas cosas yo no las hacía, porque el amor de Cristo está comenzando a morar en ti, ¿Ves? es que es algo que es tan maravilloso cuando vemos estos cambios, y sabes que cuando pasas por la situación, ahí tú te das cuenta de los cambios. A lo mejor tú no los vas a ver. A lo mejor tú dices, no pero es que yo no me doy cuenta que estoy haciendo esto diferente. Pero otros sí. Dice la palabra que nosotros somos un libro abierto. Todos nos están viendo. Siempre hay unos ojitos que nos están observando. Y estoy segura que cuando tú hagas la diferencia y tú hagas lo que Jesús hizo, todo el mundo te va a señalar, pero para bien. Decir, wow, mira ya no es la misma, ya no es el mismo. ¿okay? Y vas a poder hacer la diferencia donde quiera que tú estés. En tu trabajo, en tu escuela, ¿okay? donde quieras, con tu familia. Y, y eso es algo bonito. Así que el Espíritu Santo es algo tan importante en nuestra vida. No podemos conquistarlo. Siempre tenemos que mantener ese fuego del Espíritu Santo vivo. Vivo. No apagándolo, sino manteniéndolo encendido en nuestra vida. ¿Qué hacemos? Oramos. ¿Sí? Todos los días. Vamos a encomendarnos al Señor todos los días. Vamos a sacar ese tiempito, ya sea en la mañana. Ese tiempito donde más tú te sientas tranquilo y cómodo. Dedícaselo al Señor. Saca ese tiempo para Dios. ¿Sí? Es importante. Lee su palabra. Así, ¿verdad? A veces leemos cosas que no edifican. No es malo leer los periódicos. ¿verdad? Estar atento a las noticias. No es malo. Pero es importante sacar el tiempo de Dios primero, saber qué Dios tiene para mí hoy. ¿Qué quiere que Dios haga hoy? Y si en el momento que tú lees la palabra, el Señor te da una encomienda. O vas a pasar por un momento difícil porque no sabemos qué va a pasar durante el día. Y esa palabra que tú leí en esa mañana ya te trabajó y te preparó para ese momento. Me ha pasado, me ha pasado. He leído la palabra en la mañana, y de momento, ponle que verá, pues por un ejemplo se me explotó la goma del carro en el camino, pero ya había una palabra que el Señor me dijo: tranquila, no temas, yo te ayudo. Y cuando yo vengo y paso por esta situación, el Espíritu Santo me recuerda, porque recuerda que te recuerda todo. Oye, yo te dije que no temas, que yo te ayudo, ¿ves? Y ahí esa palabra trabajó rápidamente, vino a mi mente, a mi pensamiento, a mi corazón. Y el Espíritu Santo me las recordó, porque quiere lo mejor para ti. O sea, el Espíritu Santo siempre va a querer lo mejor para ti. Eh, a través de, puedo decir que a través de los años que le llevo sirviendo al Señor, eh, no ha sido fácil. No puedo decir que cuando venimos a los pies del Señor, todo va a ser simple, todo va a ser color de rosa. ¿verdad? Porque tenemos que pasar por procesos. Mediante estos procesos, estos frutos del Espíritu, se van a ir notando aún más. Sí. Paciencia. Pues, ¿cómo quiero la paciencia? Sí, puedo pedirle al Señor que me dé paciencia, pero ¿cómo la quiero si no atravieso por alguna situación que me ayude a aplicarla? O me ayude a aprender cómo aplicar la paciencia. Así trabaja, ¿verdad? Así es que obra el Espíritu Santo. Cuando hablamos de gozo... Ah, ¿Cómo quiero gozo? ¿Cómo en medio de, de, de una situación yo me puedo gozar? Y no solamente ¿verdad? podemos entender el gozo como cuando nos reímos a carcajar. Sí, ese es un gozo también. Pero cuando hablamos de gozo es que en medio de cualquier situación tú puedas ser agradecida con el Señor. Tú puedas dar lo mejor de ti y decir, ¿sabes qué, Señor? Por medio de toda esta situación que estoy pasando, yo me gozo en ti porque te tengo a ti. Y tenemos que entender que Dios gira alrededor de nosotros, no nosotros alrededor de él. Que Dios es el centro de nosotros, no nosotros el centro de él. Así que cuando nosotros como verás, seres humanos y, y personas creadas por, por Dios, porque nosotros somos, fuimos creados a su imagen y su semejanza, ¿verdad? Eh, perfecto. Tenemos que entender que Dios hizo todo con un propósito. Y ¿sabes que Aunque sabemos que en aquel momento, eh, cuando entró el pecado, sí, la relación con, el, con Dios y el hombre se rompió en un momento dado. Porque todo lo que Dios quiere es estar cerca de ti. ¿Sabe? Todo lo que Dios quiere es relacionarse contigo. Que tú siempre tengas a Dios de la mano, que en todo tú incluyas a Dios. Pero ahora es tiempo de volver a retomar eso. ¿Sí? Si a lo mejor... Pasó algo en tu vida, lo cual por alguna razón mira, quizás te enfriaste, te detuviste y, y eso no puede ser juzgado. ¿Por qué? Porque todos estamos exentos que en algún momento dado en el camino puedan suceder cosas que quizás nos puedan detener. El desánimo, hay muchas cosas. Pero creo que nunca es tarde. Dios es un Dios tan misericordioso y nunca se olvida de las cosas. No, la tienes bien presente. ¿Sabes cuándo comenzaste? Claro que Él sabe cuándo comenzaste a caminar. ¿Sabes en qué momento te detuviste? ¿Y por qué lo hiciste? Muchas veces no hay que darle tantas excusas a Dios, ni darle tantas cosas, porque Dios lo sabe. Pero también sabe cuando tú te arrepientes de corazón y tú quieres volver a Él. También lo sabe. ¿Sabes cuando tú le dices, Señor, ¿sabe que Yo te dejé, en un momento dado yo te dejé, pero yo quiero volver. Yo quiero volver a retomar lo que yo dejé. Oye, y lo vas a hacer. Con la ayuda del Espíritu Santo lo vas a hacer. Por eso es que el Espíritu Santo está ahí. Él está ahí para eso. Así que no temas. No temas en acudir en el, al Señor y decirle, Señor, ya yo no quiero esta vida. Enséñame cómo hacerlo. Pero si el Señor te enseña, le dejarás hacerlo. ¿Eh? Esto es algo que es de ambas partes. Lo dejarás al Señor trabajar en tu vida. ¿Quieres levantarte? ¿Quieres ver las cosas positivas en medio de toda esta situación que estamos afrontando? Busca a Dios. Busca al Espíritu Santo. Y tú vas a ver que en medio de todo esto que estamos escuchando y todo lo que nos rodea. Y no me gusta hablar, ¿verdad? Muchas de las cosas negativas. Porque yo, el Señor me ha enseñado que en medio de todo lo negativo siempre hay algo positivo. Y el Señor me ha enseñado en su palabra que todo obra para bien, para los que aman a Dios. Por tanto, si todo obra para bien, pues mira, yo tengo que confiar en la palabra del Señor. Yo tengo que creer en lo que Él me ha dicho. Yo no tengo que ver las cosas para creerlas, porque yo vivo por fe. Dice la palabra que el justo vivirá por fe. Y cuando tú crees en la palabra, tú vivirás por fe. Y tú le pedirás más al Señor por las cosas que no ves, por las que ves. Así es. Suena un poquito, ¿verdad? Difícil de entender. Espero que no. Pero es así. Así activamos nuestra fe. Así la ponemos en práctica. no ¿sabes qué, Señor? Yo no sé lo que va a pasar en el 2021. Pero yo quiero estar contigo cuando esto suceda. O cuando venga lo que venga. Yo quiero estar contigo cuando tú vengas por mí. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere que nadie esté solo. ¿Qué? Hay que profundizar. Vamos a sacar ese tiempo de navegar en su presencia. El Espíritu Santo fluye en ti o va a fluir en ti como ríos de agua viva. esa agua purificadora. Ustedes saben que cuando tomamos agua, nosotros compramos un filtrito, ¿verdad? Ay, travemos agua cristalina. Pues ¿sabes qué? Allá en el cielo van a ver agua es como de cristal también. El Espíritu Santo también va a purificar, como ¿no? esas aguas cristalinas. ¿Eh? Y esa palabra va a ser miel y dulce a nuestro para andar, cuando nos da, nos va a guiar. Y hay algo muy importante, yo no quiero que se me quede afuera. Yo dije al principio que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Ya yo hablé de la verdad de Cristo, que es su palabra. Y que cuando conocemos su palabra nos hará libres. ¿no? Si creemos en ella. Pero la justicia. Saben que Dios es un Dios justo. Y si creemos en su verdad. También, también tenemos que creer que eres un Dios justo. Y hará justicia. Por tanto. Cuando nosotros también tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros comenzamos a hacer lo correcto. Nos comenzamos a incomodar cuando vemos cosas injustas a nuestro alrededor. Y decimos. Oye. Eso no es gusto, eso no se hace, no es lo correcto. Ah, ¿por qué? Porque hay un Espíritu Santo que te está redarguyendo, Te está corrigiendo. Porque dice la palabra que la palabra instruye, corrige, redarguye. Yo le voy a contar una experiencia que yo tuve hace años atrás, ¿verdad? Cuando está comenzando en este caminar del Señor. Y... Y no les voy a, a, a negar que en un momento dado tuve una situación con mi hijo, ¿verdad? De estábamos hablando, pero casi siempre cuando uno habla se siente como que a, a, a la conversación hace eso un poquito más fuerte. Y a veces uno dice palabras que hieren, porque a veces pasan. Pero sabes que aprendí algo de la palabra del Señor. La palabra dice que la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Qué pasa? Me sucedió eso. Y en un momento dado, cuando terminó la discusión, ¿verdad? Yo me alejé. Y de momento, rápidamente, sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo, que eso no estaba bien, y ¿Eh? dele perdón. de donde él. Abrázalo. ¡Wow! Y yo comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo decía, gracias, Espíritu Santo, porque tú me haces hacer lo correcto. Tú me recuerdas lo que no es correcto y lo que es. Y lo que yo hice no estaba correcto. Esa discusión estuvo de más ¿Sí? Hay que aprender a aceptar nuestros errores. Y el Espíritu Santo te lleva a eso. ¿Sí? ¿Y qué hice? O el mismo amor que el Espíritu Santo me lo dijo. Sí, porque el Espíritu Santo no hiere. Cuando alguien te va a dar una palabra de, de parte del Espíritu Santo, no te va a herir. Te va a edificar. ¿Sí? Lo va a hacer con amor. Así que atento. ¿Sí? Si esa palabra que viene a tu vida... Dicen que por medio del Espíritu Santo y te ha lastimado no viene de parte del Señor. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo con ese mismo amor y ese mismo cariño y esas mismas palabras suaves a mi oído, a mi corazón. Me dijo que okay, fuérame, le dio un abrazo, perdona, y así dice. Y wow, desde ahí las cosas, ¿verdad? Comenzaron a girar bien diferente. Así que el Espíritu Santo es muy importante. ¿Sí? También puedo contar de otros momentos... En que quizás cuando viene la tentación, es otra cosa, va a venir tentaciones donde el enemigo te va a poner tentaciones a tu vida. Y el Espíritu Santo va a estar ahí, paz, No lo hagas. Eso no está correcto. Cuidado. ¿Sí? Porque la palabra dice que el ten, la tentación viene del tentador, del enemigo. Pero Jesús y nuestro Dios maravilloso está ahí para liberarte de esa tentación. Te va a alejar de eso. ¿Sí? Pero hay que resistir. Me acuerdo yo, ¿verdad? Porque el enemigo lo hace a de rato también cuando comencé. Eh, me acuerdo un momento dado que fui al supermercado y había comprado unas, unos galones, unas cajas de agua. Y, la, y eran tres galones. Y la cajera nada, empezaba a pasar la compra. Y empezó a pasar la compra. Y la cajera, habían tres galones y me cobró dos. Bueno, y lo pasó. Y yo, pues claro, tú estás pendiente a las compras que está pasando. Y yo dije, y miré la pantalla para ver cuánto iba el total. Y miro la pantalla, pero entonces luego empecé a escuchar la voz del enemigo. y Yo dije, Dios espérate, yo veo dos galones cobrados ahí y aquí hay tres. Ah, pero el enemigo, el enemigo rápidamente empezó, déjalo, pásalo, eso es una bendición. Cacha, Cacho, déjalo, vete. Ah, pero rápidamente ese voz del Espíritu Santo, negativo. Yo voy a hacer lo correcto y lo justo. ¿Ok? Yo le voy a decir a ella. Y cogí ella me la gané el permiso. Aquí hay tres galones y me cobras tres Te falta uno. Wow, ella quedó asombrada. Les puedo decir que quedó asombrada y me miró y me dijo, ay, gracias, Dios mío, gracias, porque no todo el mundo hace eso. Y cuando yo dijo esas palabras, yo dije. Hay que dar ejemplo. Ella quedó impactada. Cogí, me cobró el tercer galón, lo enpaqué Y volvió otra vez. Cuando me fui, me dio recién, me dio gracias por eso, porque verdad. Pueden pensar que ella está pasando la mercancía o pueden pensar que yo la fui robando, y Yo dije, no, no. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en ti, te lleva lo correcto. ¿Sí? Te habla, interfiere. Y yo dije, no, porque yo soy una mujer del Señor y yo tengo que hacer lo correcto. Así que, ¿verdad? Eh, son tantas y tantos testimonios que uno puede dar eh, acerca del Espíritu Santo, que no acaba, no acaba. Y, y yo sé que si todavía no has dado ese paso, no lo has dado, yo quiero que tú lo intentes. Yo te puedo dar, eh, eh, muchas veces vamos a la tienda y dicen, mira, este producto está 100% garantizado y cuando vienes a ver no llega ningún 80% y se te rompió. Pero aquí hay un 100% de garantía de, cuando, de que cuando tú recibas a Cristo en tu vida y tú experimentes el espíritu Santo, tú no vas a querer aceptar. Vas a tener ahí agarradito de tu corazón y vas a decir, lo mejor que he hecho, porque ha llenado mi vida, porque ha llenado un vacío dentro de mí. Y si en un momento dado te sentías solo, ya no lo vas a estar. Ahora sí vas a tener quien te levante las manos. Y qué difícil es conseguir a alguien que lo haga. Pero yo sé que yo tengo un Dios que lo hace. ¿Sí? Que cuando estoy desanimada, dice, hey, levántate, vamos, recobra fuerza, hay que seguir hacia adelante. Porque todavía nos queda un camino. Pero Cristo viene pronto. Y hasta que Cristo venga, tenemos que hacer las cosas como Él las hizo. ¿Sí? Él nos dejó un ejemplo, una enseñanza. Y nosotros tenemos que terminar el trabajo que Él hizo, que Él dejó aquí en la Tierra. Tenemos que seguir orando por los enfermos. Y tú sabes lo maravilloso también, que cuando tú profundizas y tú, estás, tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tú, eres, tú pasas a ser un, un instrumento de, del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Tú sabes qué bonito es que el Espíritu Santo diga, tú sabes que yo quiero usarte? Yo quiero que tú seas ese vaso que yo quiero usar. Yo quiero que tú vayas allí y le pongas manos a ese enfermo. Yo quiero que tú vayas allí y tú le des una palabra de fe y esperanza a aquella vida. ¡Wow! Y que cuando tú vayas allá y tú vas y le das esa palabra de fe y esperanza, y esa persona te mire y te dice, ¡Wow! Yo no sé de dónde tú saliste o quién te dijo que yo estaba pasando por esto, pero gracias por ese abrazo. Pero gracias por esa palabra porque la necesitaba mira es una satisfacción y un gozo bien grande que tú digas wow el señor me usó a mí el señor me usó a mí de tanta gente en el mundo me usó a mí y eso es algo bonito porque conoce tu corazón porque sabe que tú eres que tú puedes dar más de lo que tú tienes pero tienes que depositarte en la mano del señor y también, verdad, eh, más, eh, también eres un instrumento, aparte de ser un instrumento, tienes talento. Dios te da dones. El Espíritu Santo te da dones. Y una vez tú eres bautizada con el Espíritu Santo, recibes un don. Solamente Dios sabe cuál don es. O sea, el de servir, el de enseñar, el, el de predicar, no sé. Hay tantos dones. Pero algo Dios va a poner en tus manos. Y cuando los ponga en tus manos, tú vas a tener que ser buena administradora de ellos. Y le vas a rendir cuentas al Señor de lo que tú hagas. Pero vas a ser útil en la obra del Señor. Y vas a servirle con amor. Y lo vas a hacer todo para Él y por Él. Porque hacemos las cosas como si fueran para el Señor. No, no te preocupes por los agradecimientos. Amor, hiciste a esto por alguien y, pues no te lo agradecieron, pero el Espíritu Santo está ahí diciendo, hey, tranquila, que habrá recompensa en el cielo. Yo estoy agradecido. Yo sí estoy gozoso, porque sí algo bueno. ¿Amén? Así que, ¿verdad? Casi estoy terminando con esta, este testimonio, esta presentación. ¡Wow! Eh, puedo seguir. Puedo seguir, pero el tiempo eh, es corto. Sé que hay otros, ¿verdad? Otros hermanos, otros ministerios que también van a hablar de su experiencia a través del Espíritu Santo. Eh, sigan hacia adelante. Sigan hacia adelante. No se nublen. No no se nublen, eh, eh, dejen las cargas y todas las preocupaciones en las manos del Señor. Usted preocúpese por su salvación. Usted preocúpese por hacer lo correcto, porque su familia venga a los pies de Cristo, porque puedan hallar paz, consuelo y amor en medio de toda esta situación. Y porque estén bien agarrados de la mano del Señor. Yo sé que a veces es difícil de venir a los pies del Señor porque quizás no sabemos cómo hacerlo. Eh, quizás no sabemos cómo dar ese paso. Yo le expliqué más o menos, lo llevé paso a paso eh, para dejarle saber cómo lo pueden hacer. Puedes aceptar al Señor en tu vida tú mismo ahí en tu casa, ahí solito. Lo puedes hacer, mira. Solamente tienes que decir, Señor, ¿sabe? Yo me arrepiento de todos mis pecados, sé que soy pecadora, acepto y reconozco mis errores, pero yo quiero que tú mueres en mi vida. Yo quiero aceptarte en mi vida. Yo quiero que mi nombre esté en el libro de la vida y que permanezca ahí. Y una vez tú le dices eso al Señor, mira, ya ha Cristo pasa a morar en tu vida. Y de ahí en adelante comienzas a caminar en el Señor y empiezas a ser una nueva criatura. Si necesitas que yo te guíe, puedes escribirlo a través de las peticiones. Escríbeme, yo te guiaré, te ayudaré en ese paso, en ese paso tan importante que debemos tomar en nuestras vidas. Yo cuando acepté al Señor yo. El Espíritu Santo. Me habló. Habló a mi corazón. Porque el Espíritu Santo. Vino al mundo para convencer al mundo del pecado. También hizo ese gran trabajo. Te convence verdad. Habla a tu corazón. Aún no estando ahí. Para que tú escuches su verdad. Y tú puedas entender lo que él te está hablando. Así que ese convencimiento del Espíritu Santo. Tocó mi corazón. Y yo dije. Espérate yo quiero. Yo quiero probar esto, yo quiero, yo quiero probarla, yo quiero sentir la presencia del Espíritu Santo. Yo no quiero que solamente me lo diga o conformarme con lo que escucho, yo quiero experimentarlo. Y me acuerdo que acepté el Señor en mi vida, uh, lloraba, lloraba como una bebé en un culto. Esa palabra me llegó a mi corazón y cuando acepté el Señor en mi vida, lo recibí. Luego de ahí, con un tiempo, ¿verdad?, seguí asistiendo a la iglesia porque también hay que encaminarnos y, y, y, y congregarnos a una iglesia. Es el próximo, ¿verdad? Paso. Tenemos que visitar en la iglesia, congregarnos, buscar a Dios en la casa del Señor. Y comencé a visitar a, a, a, a la iglesia y, y comencé a coger clases, estudios bíblicos, wow, que impactaron mi vida. Comencé a entender y a ver las cosas de una manera muy distinta y luego fui bautizada, ¿verdad?, me sumergí en esas aguas y fui bautizada con el Espíritu Santo. Y desde ahí esa experiencia ha sido otra. Desde ahí no me he quitado nada para la gloria y honra del Señor. No me he quitado desde ahí. Sigo aquí en pie de lucha. No ha sido fácil, pero aquí estoy. Dándole gracias al Señor por llegar a mi vida. Porque no me arrepiento ni un segundo de la decisión que yo tomé. La decisión es tuya, Dios es caballeroso, Él toca tu puerta, lo vas a dejar entrar, yo creo que sí y espero que sí, yo espero que sí porque yo sé que tú entiendes y estás entendiendo ahora mismo, yo sé que el Espíritu Santo te está tocando, te está hablando a tu corazón y te está diciendo que lo dejes entrar, porque necesitas de Él, a veces negamos nuestro orgullo, dice: no, no, yo lo necesito ahora, pero necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos de Dios. No podemos hacer esto sola. No podemos vencer las cosas del mundo sola. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad que yo he vencido el mundo. Él venció. Pero solo no vas a poder vencer. Tantas, eh, Tantas cosas, procesos, tentaciones, no vas a poder solo. Solamente vas a poder con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si Él venció, tú vencerás. Si Él salió victorioso, tú saldrás victorioso. Y cuando venga el momento difícil, tú estarás bien. Así que nada, ahora estaré orando por cada uno de ustedes. Y le pediré al Señor que siga trabajando en sus corazones. Y que el Señor los bendiga de manera especial. Vuelven y repitan, ¿verdad? Escriban sus peticiones y estaré por... Para contestarlo, voy a hacer una corta cortita oración y con esto me despido, gracias al equipo 48 H, gracias a cada, a cada uno de ustedes por este tiempo que es valioso, Amantísimo Padre Celestial en esta hora, Señor, vengo delante de tu presencia, Padre, y te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me has dado, te abrí mi corazón y hablarle a cada, a cada vida que me está escuchando, Señor, tú conoces las necesidades de su corazón, Tú conoces, el Espíritu Santo, lo que piensan, o, o su manera de vida, Padre, su manera de ver las cosas, y tú sabes el vacío que tienen dentro de ellos. Yo, Padre, te pido que tú, Señor, los llene cada día más de ti, de tu palabra, Señor, que ellos puedan mirar a ti y entender, Señor, que nada podemos hacer sin ti que tú los bendigas de manera especial, que tú los guardes en medio de tanta situación, que tú los guardes en medio de las enfermedades, Padre amado, y los alejes de todo mal, Señor. Espíritu Santo, ayúdalos, guíalos en el camino. Tú eres luz en medio de, en medio de la oscuridad. Padre, glorifícate en cada una de estas vidas, Padre amado, y que nos podamos seguir gozando de tu presencia, Señor, y que ellos puedan seguir escuchando tu palabra día tras día, porque sabemos que edifica, que llena. Gracias, Señor, todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que nada, bendiciones, Dios les bendiga, y como dije, hacia adelante en el Señor. Bye.